cuando logramos llegar a la final, de hecho estuvimos así un poquito de llegar a la final no, Pero pues Dios. las benditas paredes esas que no se podían escalar no las pudimos hacer Así que vamos a pues jugar un poco sobre esto harán música? No ¿Quieres poner música? Yo ya no quiero ¿Qué Hace frío, sí. hace Pero bueno, frío, hace frío. empecemos Estoy lejos de casa Estoy dura. Muy bien, tenemos alturas en vértigo, nunca He esperado que me indique... y <risa> hacer. No, es que... Este es el que me cuesta. Vamos a aplicar la, la magia que me ha enseñado Dimelec hace sí, un momento para Uf. usar los... Cierto, los cierto, voy a aparecer aquí. Okay, ah, ah. incendios y quieran rifas porque estamos vendiendo rifas con las sociedades científicas para recaudar fondos justamente para todos los temas entonces a los que deseen por favor pueden seguirme en mi instagram en nilo raúl suárez loras y igual bueno pueden mandar un mensaje por interno y les podemos vender las rifas están a 5 bolivianos recuerden que es para todos los incendios para buscar material para eh, los alimentos donaciones y todo eso ¿sí? No, no sé cómo decirles, o sea, claro, son troncos, pero. Troncos espinosos. Uh, vamos de primerito. Vamos, tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad, dicen. Pero es que son unos tontos. Vamos, ta, ta, ta, saltito aquí, saltito aquí Vamos, vamos, no viene nadie, saltito ¡École! Ahora sí estamos adentro Vamos a mirar hacia el fondo, hacia el fondo, hacia el fondo Y ahí vamos, bien A ver No, no no, no, no, no, no, no, no, no, no, no me voy a caer No me voy a caer, no aquí, no al final de esto, no ¡Ah! ¡No! No me lo puedo creer, sí ¡Vamos, que se puede! Vamos, que se puede Quiero dedicar este logro a mi madre Y a mis amigos, que siempre me han apoyado Gracias, gracias. <ríe> ok, nos hemos clasificado bien. Bien, bien, bien, bien. Quedan... Quedan... 41. ¡Damos nuestra transmisión! Pero ya estaba el otro Ok, galería de trompazos Creo que esta la he cruzado No debería ser tan complicada Creo Ok, ok, ok, ok Control espacio para saltar. Control espacio para saltar. Y salimos de primero. Excelente. No se amontonen hijos, no se amontonen. Ay, no es cierto. Es control, control espacio, control espacio. espacio. Que es espacio control. Ah, ya, ok. Ya, ah, ya, ya, lo probé. Ya, sí, espacio control. Estaba haciendo Mi culpa, mi culpa. Ah, ya me sale. Muy bien, es chipetín, es chipetín. Esa parte sencilla. Subiendo los chipetes. Super crack. Ya vamos subiendo. Subimos, subimos. Y nos hemos clasificado. Yes. Vamos, segunda ronda. Nuestro segundo nivel, bien, bien, bien, bien ahí. Ya casi a la final. No puedo creer, he salido entre los top 50 mejores. Sí. Vamos nuevamente e intentar llegar hacia la corona y esperemos que esta vez sí lo logremos... Uh. Ah, no, solo siempre se clasifican, Muy chévere. Now, it's say. It's Eliminado, no puedo creerlo. Ella sí estaba cerquita. Hemos conseguido un... un pues muchísimas, muchísimas gracias a los que están viendo. Recuerden, pueden seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en eh, y también en YouTube para que puedan ver más videos. No solamente de Fall Guys, sino también de eh, sus videos de música, vlogs, etc. Entonces, pues, totalmente invitados. Así que, eh, muchas gracias por estar aquí. Y pues, nos vemos pronto y adiós, señores. Adiós. Uh.